¿No les sucede que han pasado tres días editando un video y que de pronto tu computadora te salga con un error como este? Y no hayas grabado absolutamente nada en el Premiere y entonces qué coro! Y ya que el autosave no grabó ni mierda, entonces lo siento pero no va a haber análisis de la Kengar uno por un tiempo Pero he notado que son muy populares estos videos de las Tiger Lists, así que por qué no hacemos una Tiger de los juegos de Yokotaro? Así que comencemos pero antes, música maestro. Ok, así estamos bien. Vamos a sincerarnos aquí. La Rakengard 1 es malísimo. Tiene una jugabilidad pésima, es aburridísimo. Y si no es por la historia, este juego no se salva de nada. Así que pongámoslo aquí. Lasquito, pero es de Yoko caro. Caca de perro. La Kengar 2 es el severo caso de no aprender a tus errores. Y bueno, si sí, no lo hizo yo Taro, pero aún así, la jugabilidad es peor que el 1, el juego es más aburrido que el 1, la música es peor que el 1. Y otra cosa también es que la historia es un cliché de un shonen como que si fuera Dragon Ball. Es que, eh, lo voy a resumir así. Aquí está No y dice, oh sí, hoy oh, soy Super Saiyajin Y después sale Legna y le dice, órale mijo, te me calmas porque vas a hacer lo que yo te digo Porque yo soy más fuerte Y después está no y dice, ay sí papito lo siento, pues vamos a rotarlo Y eso es todo, sí Y lo siento por el spoiler, pero ya les eh, resumí el juego, ya no lo tienen que jugar Así que se va aquí, diarrea de perro La Gengar 3 es el caso de que es un juego tan malo que extrañamente es bastante bueno Así que a este sí le vamos a poner que es jugable. más que todo me lo aguanto por todas las cinturas que están muy bonas y por el tipo este que es bien sexy. Mier me dirán que soy comprado. Pero al momento en que yo lo jugué, la verdad es que no noté que era un juego tan malo como todo el mundo lo describe. Así que yo creo que en realidad no es malo. ¿sí? Es bueno. Así que lo vamos a poner aquí. Muy bueno. Si sí, no, Alice. Es un juego de. Y a nadie les gustan los juegos de móviles Pero ni modo Es de Yokotaro Así que Dasquito Pero Es de Yokotaro Y llegamos a Nier Automata Ya todos sabemos dónde está Nier Automata Ni siquiera sé por qué lo tengo que poner en la pantalla Para que ya sepan de qué estamos hablando Dasquito Pero es de Yokotaro Bueno nos vemos en la próxima <risas> Se la creyeron. No, este viene aquí. No, ya en serio, no es para tanto. Así que sí, muy bueno. No, tampoco es lo mejor del mundo.